Estamos de vuelta mis amigos con ustedes aquí en su programa de mañana y como siempre este programa siempre interesado en temas no solamente políticos, Pero, ¿sí? sino no. en temas también de salud, el gran tema de la odontología, el, de la, odontología la salud bucal. Eh, está con nosotros el doctor Santos Pantaleón, Domingo Santos Pantaleón, lleva el nombre de su padre que fue... Indudablemente el, el, el dentista de San Francisco de Macorís fue el doctor Domingo Santo durante muchos años, fue el dentista de toda mi familia, mío también, de mis hermanos, de bueno... Y una, una figura muy querida y conocida. Y hermano aquí. de un aguerrido comunicador de San sí. Francisco de Macorís. Sí. No meta a, a, a ese aguerrido sí. comunicador aquí, porque ahorita se caldean los años. Se caldean los años. <risa> <risa> Pero saludo para Marcos, <risa> a propósito de que su hermano está aquí. Buenos días, doctor. Muy buenos días. De, pues Contentísimo de, de estar acá. Sí, sí está, se parecen físicamente bastante. Doctor, ¿cuál, es, sí. cuál sería el ABC? ...de la salud bucal. Bueno, si, si usted puede hacer sí, el, sí, el, sí, sí, pero eh, yo quería primero decir, sí, eh, sí, sí. porque eh, hay, hay muchas personas que, que no me conocen... ...porque yo nací acá, en San Francisco de Macorís, y, y, y viví toda mi adolescencia, hice mi bachillerato normal hice el colegio universitario que la UAS en ese momento era el colegio universitario y luego... O sea, el el CURNE de aquí el, la madama, el colegio universitario El, el CURN, ahí luego... Me, me fui, Teníamos que irnos a la capital Correcto, fui a, a Santo Domingo a estudiar odontología y por allá me quedé más, más o menos unos 35 o 40 años wow. Porque fui profesor en la, en la UAS eh, fui también fuera a, a hacer unos posgrados, en fin He estado eh, lidiando eh, en el mundo también académico. Perfecto. Y ahora regreso a San Francisco de Magoría a continuar esas labores, tanto académicas como profesional. Ah, qué, bueno, qué bueno. Y ya estoy instalado. Y... Está instalado ¿Cómo? en el mismo local donde funcionaba. No, no, no. Estoy instalado en la Torre Río, Aquí. ahí al lado de, de Burger King, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos eh, ahí. Sí, sí, lo vi, lo vi. Estuve por ahí. Correcto, doctor. correcto. Eh, pues vamos al tema Sí, sí, sí, sí. Eh, No sé si Gracias. quiero dar la respuesta que decía Y decirle a la Mama. gente, escúchame Carolina Que la gente que nos está viendo puede llamar O puede escribir por WhatsApp para hacer la pregunta sí, Que entienda de lugar con relación bueno. a la salud bucal Al doctor Doctor, cuando hablamos de salud bucal, eh, siempre digo que los ciudadanos o las personas nos enfocamos en cuidarnos el corazón, cuidarnos el estómago, los riñones, pero a veces nos descuidamos o nos olvidamos de la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud bucal y el odontólogo, lo importante que es este especialista. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Bien, eh, bueno, hay, hay un dicho popular que dice que la salud comienza por, por la boca. Y efectivamente, es decir... Eh, el sistema estomatognático, como llaman también, es uno de los órganos más importantes. ¿El qué, doctor? El sistema estomatognático. Así, así se llama. ¿Cómo se puede picar el eso? El sistema estomatognático la... es el compuesto por eh, los dientes, okay. pero los dientes no están solos, están los huesos maxilares, la musculatura y todo eso hace funciones definidas, es decir, okay. fonética, masticación, uh -huh. función. Entonces, por eso se dice que la salud comienza por, por la boca. Eh, obviamente, in, incluso, bueno, eh, eh, el, el cuerpo humano es, es único, todo está interconectado. Y desde la boca se pueden transmitir enfermedades a otros órganos, es decir, un paciente cardiópata, por ejemplo, un diabético, que tenga problemas serios de periodontitis, por ejemplo, eso se puede eh, conectar, interconectar y perjudicar al paciente. Pero en sentido general, eh, la salud bucal es, eh, es, es donde se diríamos, eh, eh, es una expresión de, de la condición general de, de un paciente. Oh. Un paciente saludable debe de tener también sus dientes saludables. ¿Cuándo tenemos dientes saludables? por ejemplo, o no sé la lengua, no sé si es que se le llama a nivel médico, o sea, ¿cómo identificar eh, eh, que estamos saludables a través de la boca? Bueno, primero, eh, tú no debes de sangrar espontáneamente, los dientes no pueden sangrar. Cuando no se cepilla, por ejemplo, y sangra, eh, no está saludable. No está saludable. Okay. Eh, tú no debes de, de, de tener un mal aliento así, eh, grosero. Sí. Puedes tener un mal aliento de repente tres, cuatro horas que tú dures cinco sin cepillarte, puedes tener, porque eh, eh, en, en la boca hay millones de bacterias. Doctor, ¿puede mantener sí, la idea sí. ahí para recibir una llamadita? Sí, cómo no. Buenos días. Buen sí. día. Adelante, caballero. Yo le bendiga a todos, cinco sí. Amén. Amén. Eh, lo que ustedes están tratando es algo importante. Incluso yo entiendo que eso es, lo más, eso es de, de ser humano y creo que lo más importante es. Pero se da un caso aquí en San Francisco. No sé en otro, en otro pueblo del país que eh, la desglosación que te de hacen de la medicina, casualmente de los dientes, de la boca, es muy importante. Porque qué sucede? Que cuando uno va a donde un dentista, donde uno donde un toro, eh, le cobran a uno bien súper caro, ahora sea, súper caro, no caro, súper caro, como Superman o Batman, de súper. Y aparte de eso, le hacen un mal trabajo. Entonces la gente tiene. Nosotros, los lo, lo, lo, lo pacientes, tenemos miedo porque para dar una suma alta de dinero, entonces nos hacen un mal trabajo porque tienen una, un negocio con eso. Tienen un negocio, están acabando con nosotros. Yo soy testigo de eso. Usted no puede decir sobre eso, doctor. Muchas gracias. Gracias. Será usted que le han hecho un mal trabajo. Eh, pues no podemos generalizar ahí a todos los doctores muy buenos que hay en San Francisco y en la región. Y no podemos encasillarlo a todo en ese sentido, pero, doctor... Sí, mira, ese es un problema eh, no. serio, no solamente en odontología, en sino en, en las demás claro. carreras, porque es un asunto claro. de, de la formación académica, es un asunto de, del número expandido de universidades que hay acá, que no cumplen los mínimos criterios en, en su personal eh, académico, y por ahí comienza el problema. Pues Entonces... Sí. ¿Qué más? saber? tenía la idea, doctor, de, de cómo saber. Habló del sangrado, sí. del mal aliento. Sí. Eh, bueno, si, si tus dientes tienen movilidad, si tú cuando estás masticando, normal, te está alimentando, sientes molestias también, te chocan las piezas, sientes dolor, está desconfortable. Entonces, todo eso implica que no hay una sí. salud. Doctor, si yo estoy masticando con con, por ejemplo, que es una práctica habitual del dominicano, con con con mojalo, mojalo. y me duelen los dientes, ¿hay problemas? Puede haber problemas porque eh, a pesar de que el con, con como otros alimentos de una dureza sí. elevada, o sea, no es recomendable porque se te puede fracturar, tú, tú estando saludable se te puede fracturar un diente. Pero ese impacto que provoca, la masticación que, que ahí cuando tú muerdes te genera una fuerza sí. elevada, eso te puede causar un, un desconfort momentáneo. Pero eh, eh, no, no significa que tú no tienes salud. Claro. Doctor, ¿cuáles son las prácticas más adecuadas para mantener una buena salud bucal? Eh, mira, eh, depende los los tipos de pacientes. Generalmente hay dos grandes enfermedades que ahí no escapa nadie ni los millonarios, ni los pobres, ni, ni la gente de, de los escandinavos, ni los países del tercer, mundi, del tercer mundo, ahí no escapa nadie, que es caries y enfermedad periodontal. Entonces, hay pacientes que tienen más riesgo a una que, que la otra. Generalmente, las caries prevalecen más en las primeras tres décadas de la vida, tres, cuatro décadas de la vida. Luego, prevalece más la enfermedad periodontal. ¿Cuál es la enfermedad periodontal? Lo que te causa inflamación de las encías, pérdida del hueso, entonces ahí vienen los problemas ya de movilidad y pérdida dentaria. Entonces, hay pacientes que caen en, en esos rangos, uno más que otro. Eh, para tú conservar tus dientes toda la vida, tú tienes que desde pequeño tener una buena educación, asistir al odontólogo, no, corrientemente, normalmente, una rutina. Es como eh, un, un paciente cardíaco, tiene que ir a su cardiólogo generalmente. ¿Cada, cada qué tiempo, doctor, es eh, recomendable hacerse la limpieza? Bueno, eso cae dentro de, de, del tipo de paciente, ah, pero okay. normalmente puede ser cada tres meses, cada seis meses. A veces hay, hay, un, hay un mantenimiento anual. Eso depende la, de cada condición. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades que padecemos eh, en nuestra el eh, aspecto bucal, no sé sí, cómo llamarle Ya lo dije, de decir, caries Y la, periodontitis. periodontitis ¿Qué es la sí, peri sí. periodontitis? La periodontitis es, es la enfermedad que ataca, diríamos, a los tejidos de soporte O sea, el diente sí. está insertado en, en el hueso sí. Hay una membrana o un ligamento Y la encía, que, que son eh, tejidos de protección Y que también de, de sí, estabilidad de sostenimiento, correcto, y entonces la periodontitis ataca, o sea, las bacterias atacan, se comen, diríamos, el hueso, ah, y, y el diente entonces entra en esta desestabilidad, en movilidad, y muchas veces hay que hay que extraerlo. Eh, ¿Cómo? Y, y con el perdón tuyo, Carolina, sí, sí. y a los dominicanos como tal, por idiosincrasia, ¿cuál es la enfermedad? Genética, ¿Eh? genética. Sí, bueno, no. sí, sí, no, no, me refiero Por a el el modo mi... de vida. Exacto. ¿Cuál es la, la enfermedad sí. bucal, digamos, más común? Las dos, esas dos. Esas dos. Carias y enfermedad periodontal, y de ahí luego vienen otros problemas, <coughs> pero generalmente son esas dos que comprometen a, eh, la, la, la salud mental, sí. la integridad de los dientes. Doctor, para advertir a nuestros televidentes, tanto de la televisión <coughs> como de las redes sociales, una joven en San Francisco de Macorís hace unos meses murió luego de una infección en, un, en uno de sus dientes, creo que en una muela, molar, que se, se le dice. Eh, ¿Cuáles son los riesgos de, algo, de del descuido, por ejemplo, ante una infección eh, bucal? Eh, es probable que esa, esa joven, que no, no, no conocía ese caso, que ha fallecido. Sí, por eso. ¿Eh? Podía ya estar comprometida con alguna enfermedad sistémica. Y como ya dije anteriormente, en la, el, el, el cuerpo humano es uno solo, está todo intercomunicado. Y en la boca hay muchas bacterias. Y es posible que haya una, una comunicación desde ese problema dental, bucal, a su problema sistémico. Es muy probable que, porque es, es muy, no es, no es común que una persona fallezca por, un, por una infección bucal, pero se puede, se, sí, sí, claro. Que sí. Doctor, eh, vuelvo al tema de la prevención. Eh, nosotros nos hacemos la evaluación general, el chequeo general, como decimos, nos revisamos este órgano y aquel. O sea, ¿cuándo yo sé que debo de visitar el odontólogo? Eh, bueno, es eh, porque. Eh, o sea, eso ¿Qué me dice de... que debo de? Ir? Bueno, la, la, las personas van al, al odontólogo cuando tienen dolor. Sí, sí, sí, por eso es. Cuando tienen dolor o de repente una fractura, un accidente le causa un comprometimiento estético, en fin, van sí, por, por es. esa causa fundamental, pero es un asunto de educación. En el, en el caso, escúchame doctor, en el caso, por ejemplo, de las personas que tenemos los dientes apiñados, es decir, que lo tenemos junto y torcido, si se quiere, yo tengo esa, sí. esa situación, ¿es recomendable dejarlo así o, o.? O sea, uno puede dejarlo así o es necesario. O recomendable eh, arreglárselo, enderezarse. Claro, ¿Por claro. Qué? ¿Por, por estética, estética o. Eh, bueno, por estética, pero también los dientes apiñados afectan las estructuras eh, alrededor. Es decir, eh, uh -huh. el hueso cambia, se puede tornar más, más vulnerable al ataque bacteriano. Uh -huh. Entonces, eh, ahí vienen los tratamientos de ortodoncia, por ejemplo. La odontología tiene tantas especialidades ya como, eh, sí. como la medicina. Eh, eh, la parte de la ortodoncia, eh, por ejemplo, ¿Qué ajá, que es sí, la parte sí, de ¿cómo que le dice la gente normal, braiser, eh, braiser, eh, los, los braces. ¿Por qué es tan caro eso, doctor? Mira, lo que pasa es que la, la odontología es. es no, no, ¿sabes? La odontología. no, no. Porque la, la gente tiene inquietudes. La, no. la, la odontología es una carrera costosa, primero porque es muy costoso estudiar los mates. Sí. Eh, para tú invertir es decir, tener una buena consulta es, es, es muy costoso y los los materiales la tecnología, tú siempre tienes que estar eh, estudiando. estudiando partamos sí. solo del sillón que ustedes eh, eh, compran para, correcto, para correcto. sentar a su paciente eso de, eso cuesta sí, pero una millonada la, la medicina en sentido general hay especialidades es que son mucho más mucho más costosas que, que la odontología doctor, hay alimentos que tienden a teñir los dientes el café por ejemplo sí, eh, sí. hay otras eh, indicaciones que implica alimentarse con ciertos minerales para endurecer te los dientes ¿Qué, ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Mira, la alimentación eh, es algo eh, democrático, diríamos. Tú te alimentas con, con, con lo que te gusta sí. y con lo que te nutre. Pero, por sí. ejemplo, la ingesta de calcio. Sí, es, es efectivo. Ahora, que vaya a tener repercusión en los dientes, mancha, bueno, ese ya es parte de, de tu visita al a odontólogo, de tu tratamiento para... ¿Hay alimentos específicos que tienden a manchar más los dientes que otros? Sí, es probable, porque también esas manchas tienen, eh, están intrínsecamente relacionadas también con el mismo sistema, con los dientes. Los dientes tienen superficie, grietas en el esmalte, pequeñas ranuritas microscópicas, que ahí lo, los alimentos con el tiempo se, se depositan sí, y crean sí. esas manchas también. Doctor, entonces, escúchame Carolina, el café mancha los dientes tiende a mancharlo. Sí, pueden, como otros alimentos. Entonces, ¿qué hace? El o sea, cigarrillo, cuando uno, de, un cuando una uno de toma café, de mañana, en no, la no. mañana qué tiene que hacer, no. cepillarse inmediatamente, es lo ideal. No, no, no necesariamente, no porque, porque, porque, porque es que, eso eso se va acumulando. Hay pacientes que, oh, porque también los mismos tejidos. O sea, el esmalte el esmalte tiene un madurecimiento ya post-eruptivo que se va a cambiar. La nicotina también. del tabaco, a cepillo cepillo del de tabaco tiende a mancharlo. Sí, decir, pero cualquier otro alimento que se deposite, porque no, no solamente es el alimento, sino son las bacterias que se depositan y, y, y se forma lo que se llama la piedra, el cálculo, y eso se adhiere a las estructuras. Ya, Entonces, ya, ya. todo esto. Causa eh, alteraciones de ¿Cara ¿Cada de qué color tiempo de uno debe cepillarse, eh, doctor? Mínimo dos veces al día, mínimo. En, en la uh, mañana y antes de, de acostarte. acostarse. Pero sería tres, tres, tres veces. Lo ideal. Pero no solamente el cepillo, sino que la gente tiene que usar hilo dental. Ah. Eso es fundamental, porque el cepillo sí. no entra en áreas. Uh -huh. Está de el palillo, ¿no? Él corre como el... No, no, el palillo no. Hay, hay pequeños cepillitos interdentales. Sí. Sí. sí, sí. También, o sea, tiene el paciente tiene que tener ese arsenal para eh, higienizarse. No se bucal. También, también. No son, hay algunos que son muy abrasivos. Muy fuertes. No, no abrasivos, porque lo, lo, lo que es abrasivo son las pastas dentales okay. y los cepillos. Ok. Los enjuagues, eh, hay unos que sí, por ejemplo, eh, eh, que sí manchan los dientes, ah, los enjuagues a base de clorexidina, porque la clorexidina inhibe la, la formación de la placa bacteriana, es decir, de las bacterias. Entonces, eh, es, es muy efectivo, pero te puede producir manchamientos. A propósito de los enjuagues bucales, yo tengo, y este es de verdad que es mi inquietud. <risa> hay quien dejarlo bebe? Sí, sí, de cuando uno eh, eh, se enjuaga la boca, ¿qué uno debe hacer?, eh, por ejemplo, enjuagársela con agua o o dejarla así. Yo siempre he esa inquietud. No, no, porque mira, dejarla eh, así. uno tiene el error de cualquier medicamento que tú ingieras, no leer las instrucciones. Mm. O sea, la, las <risa> instrucciones <risa> te dicen... Yo no las he leído, ¿verdad? <risa> las <risa> instrucciones te dicen a este, un enjuague un minuto y durante los próximos 30 minutos no ingieras nada. Así okay. te dicen las indicaciones. Excelente. Excelente. Doctor, la odontología eh, en los niños, ¿qué nos puede decir? ¿Cuándo se hay que llevarlos? ¿A qué edad? Mira, esa no qué? es mi especialidad. Sí, sí, porque sí. es otra especialidad. Pero los niños ya, eh, eh, el odontopediatra sí. está desde, desde los primeros meses. Es decir, eh, ya al año ya el niño va a comenzar a ese desarrollo. Entonces. Hay, es una hay, realidad que les está Ay, ay, Ok, ok. Doctor, ¿eh, pues hay un tema con los niños y es el tema de las jeringas y esas cosas que cuando la ven. Sí, sí, sí. la visita al odontólogo. Sí, pero ya la odontopediatra es, eh, es un especialista. Sí, hasta debe tener mucha psicología sí. Sí, y sí. sabe cómo tratar a, a, a los niños. Ya. Doctor, pero los adultos también, los adultos. Sí, hay gente. está <ríe> pánico, el sonido. <ríe> Recomendaciones para los amigos televidentes, qué, qué decirse, o vamos a decir a modo de consejo qué hacer con el tema de la odontología y el cuidado de la salud bucal. Mira, el tema de la odontología, eh, aquí hay 14 universidades en el país que eh, anual hay, un, hay 500, 600 nuevos odontólogos en, en el mercado. Así como los médicos, los abogados. Entonces, es un gran problema y yo le sugiero a, a estos jóvenes profesionales y también a, a nosotros, allá los que tenemos 20, 30, 40 años de experiencia de ejercicio, uh -huh. que hay que mantenerse eh, estudiando, actualizado y para ser más conscientes de tratar mejor a, a nuestros pacientes. Eso es fundamental. Una inquietud, doctor, que yo tengo, que observo que en estas generaciones el último molar de atrás tienden a, a que crezca acostado de lado sí, sí, sí, sí. no sé si es por un asunto evolutivo eso es lo que quiero sí, saber sí, sí, Entonces sí, sí. Hay, hay, que hay una parte sí sí hay está evolucionando ah, el sí, ser sí, claro, humano. Claro, claro, claro. ¿Cómo que se le llama esto los el terceros último. molares los, o los, cordales, los cordales la, cordales, la, cordales, la muela los... del juicio la muela del juicio ah. <ríe> así que Sí, bueno. pero hay, hay un elemento no te repita ahí sí. pues, te repita... la Torre Río, sí, sí. cuarto gracias. nivel. En, en la Torre Río, en el cuarto nivel 405, y el teléfono es el 809-688, perdón, 809-244-6817. 244-6817. 6817, Torre Río, cuarto nivel. Cuarto nivel. Perfecto, Así muchísimas gracias. gracias. cualquier problema de salud bucal que usted tenga contacte y visite al doctor Domingo Santos Pantaleón a quien hemos tenido acá en y el siempre programa siempre lo que decía Miguel Cervantes más vale un diente que un diamante <risa> sí, <risa> sí, así es, es.